Amigos, nos encontramos en esta cobertura especial Fitur 2022. Ahora nos encontramos conversando con Joel Santos, expresidente presidente de Azonadores, asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo y más, uno de los hombres con más experiencia en el sector turismo en República Dominicana. Joel, Fitur 2022, ¿qué significa esta feria para República Dominicana? Fitur 2022 es de trascendental importancia para el dominicano debido a que nos encontramos en un punto de inflexión. En estos momentos, después de muchos esfuerzos que se han realizado en parte del 2020 y todo el 2021 para recuperar el turismo, pues las cifras han comenzado a demostrar que se ha estado logrando con éxito ese, ese, ese trabajo. En los últimos meses del 2021 ya las llegadas han empezado a superar, inclusive superar las cifras del 2019 y ahora entonces nos toca en este enero, en este Fitur, donde se negocian los acuerdos con los turoperadores para lo que es el resto del 2022 y el invierno del 2023, presentar ese éxito, presentar ese trabajo que se ha realizado y obviamente lograr muchos objetivos positivos para todas las propiedades turísticas de la República Dominicana. Joel, hablaste de los números, recordamos que en el diciembre se presentaron unos números de más de 728 mil turistas no residentes en el último trimestre del año. ¿Cuál ha sido la química o el punto determinante para lograr unos números que yo sé que son envidiables para otro destino? Una colaboración entre el sector público y el sector privado, desde el principio de que se comenzó a trabajar, de que estas autoridades asumieron y comenzaron a trabajar toda la pandemia, pues se ha coordinado todo lo que tiene que ver con el tema de salud, se ha coordinado todo lo que tiene que ver con los temas turísticos y entre los temas turísticos y, de, y las autoridades de salud también ha habido una comunicación efectiva que ha traído como consecuencia pues acciones coordinadas, acciones decisivas y sobre todo permanentes en el sentido de que no ha habido cambios de parecer, no ha habido, eh, eh, para usar el término dominicano, no ha habido echada para atrás, sino que más bien las decisiones han enviado una señal clara de cuál es la estrategia, de qué se ha perseguido y obviamente en un escenario de ese tipo, pues obviamente los resultados son positivos. Resultados positivos, pero estamos frente a una pandemia. Ese tema que a todos nos ha puesto en el temor de que esto pudiera afectar o no. ¿Entiendes tú que con esta quinta ola que se vive ahora de una variante Omicron pudiera afectar el sector? Siempre va a haber un efecto y tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Parte de vivir con la pandemia es, es que se nos ha agregado siempre un elemento de incertidumbre. Ya no podemos trabajar en la misma forma que lo hemos hecho en el pasado, sino que tenemos que claramente entender de que ese elemento de incertidumbre mientras la, la pandemia persista, pues nos va a tener que dar esa necesidad de flexibilidad para poder actuar rápido y decisivamente ante las situaciones. Por eso la importancia de los gabinetes, para que las decisiones puedan fluir rápido cuando se presenten situaciones inesperadas, las cuales claramente las vamos a tener. Lo importante es ser consistente dentro de la inconsistencia de la situación. Joel, Fitur 2022, retornamos aquí. Vimos que al inicio de esta feria estuvieron presentes los reyes de España. Para nosotros un evento mundial, pero para ti como conocedor del sector, ¿qué significa esto, Joel? Es otro, es otro elemento adicional de colocarnos en el mapa del mundo. La idea de que el país sea socio estratégico fue una, es una idea excelente y que claramente, como dije, en este punto de inflexión en el cual nos encontramos era necesario para apuntalar todavía más. Todo el éxito que ha tenido la República Dominicana en el manejo de la pandemia. Yo, el éxito y todo lo demás, pero ¿conoces tú por tu experiencia cómo suele ser este sector? Hemos visto que el presidente, en compañía del ministro de Turismo, han estado llevando a cabo importantes acuerdos. ¿Cómo pudieran estos acuerdos ayudar a la República Dominicana? Al final de cuentas eh, es, es, una, es una batalla fitur, es una batalla entre todos los países por, por dos elementos. Por los turistas, pero obviamente también por los asientos de avión. Por eso los acuerdos con las líneas aéreas para asegurar esos asientos de avión son fundamentales a la hora de, de, de discutir esta feria. No es solo promoción a los turoperadores y acuerdos con turoperadores, sino que las líneas aéreas también son fundamentales en este propósito. Yo el turoperador de líneas aéreas, un destino que siempre nos conocimos en aquellos tiempos, fue Puerto Plata. ¿Ves tú con estos acuerdos, este acercamiento, alguna oportunidad nuevamente de resurgir de Puerto Plata? Hay una presencia eh, importante de, de, la, de una delegación del sector privado de Puerto Plata que ha estado pues obviamente también buscando esos acuerdos, están conscientes de la importancia que tiene para la zona. Eh, al final de cuentas son esos dos elementos los que entran en, en juego y al final de cuentas pues estaremos, tenemos que estar preparados eh, para, para, para este aspecto. Y eh, yo sí, yo soy un gran creyente de, de Puerto Plata y sin lugar a dudas estoy seguro que nos van a romper el tema. De eso se trata, de, de improvisar ante estas situaciones que tenemos que estar pues, todos preparados. Entonces, en este sentido, eh, Puerto Plata es una de las zonas con mayor oferta complementaria que tiene. La tendencia del sector turístico mundial es a demandar cada vez más oferta complementaria y en este sentido, pues Puerto Plata tiene todas las condiciones. Puerto Plata lo que, lo, con lo que hay que seguir reforzando su promoción, trabajar más de la mano en, en, entre todas las asociaciones de la zona, ponerse de acuerdo en una acción unilateral entre todas, porque el destino no es solamente Puerto Plata, sino es Sosúa, Cabarete eh, y Luperón. Eh, y, y Sos, eh, bueno, ya mencioné Sosúa, inclusive llegando hasta Montecristi y bajando hasta Santiago, porque en Santiago está... Eh, hay, una, hay, una, hay una cantidad de oferta complementaria adicional para la zona. Está la zona de montaña, es decir, toda la zona norte comprende lo que es ese, ese gran macrodestino, como yo le llamo. Muy bien. Joel, sé que tú tienes prisa, tienes compromiso en tu trabajo del día de hoy. Joel, pero me atacarían mis amigos del sur si no hablamos de Pedernal, hermano. ¿Cómo tú ves el desarrollo de esta zona? Siempre se, se ha hablado de la importancia que tiene Pedernales para ser el, el, el elemento embrionario de todo el sur, de todo el circuito del sur y el, el gobierno ha preparado un proyecto bastante eh, eh, adecuado para impulsar la zona con la participación también del sector privado aprovechando esa colaboración, aprovechando la existencia de unos mercados financieros que, que dan la oportunidad de, de, de, de ...conseguir los recursos para un desarrollo de un destino o de un nuevo destino... ...un destino con una planificación territorial desde cero... ...porque permita darle el ordenamiento adecuado a, a, lo que, a lo que se necesita de un turismo moderno. 20 años de Cascana celebrándose en el día de hoy, hermano. ¿Cómo tú ves estos 20 años? Cascana ha sido un elemento importante en la estrategia mercadológica dominicana en los últimos años... Sirvió también para colocar a la República Dominicana en el mapa. Es un, un destino por excelencia con múltiples facilidades, no solamente hoteles, sino también una oferta inmobiliaria, inmobiliaria turística de primera línea. De, le queremos dar eh, pues nuestras felicitaciones a Capcana, no, no por este año, sino por el trabajo arduo que Capcana ha venido realizando en favor del turismo dominicano. y eh, realmente. Es un buen ejemplo de cómo se puede desarrollar un destino dentro de otro destino. Muchísimas gracias, Joel. Hemos realizado una interesante entrevista con Joel Santos, asesor en materia de turismo del Poder Ejecutivo, pero como ya le he dicho, es presidente de Azona Ores, un conocedor totalmente del turismo en República Dominicana y en otro destino. Pasamos un balance de todo lo que ha sido el proceso de recuperación de República Dominicana con la presencia de un muy especial. No solamente eso, lo que ha significado el desarrollo de destinos tan importantes como el de Cascana, pero la proyección que tiene nuestra zona de Pedernales, pero cómo va Puerto Plata. Acuerdos importantes firmados en el día de hoy por el presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, y en todo el trayecto de esta FITUR, importantes acuerdos se han estado llevando a cabo. Señores, yo sigo aquí en Madrid-España en esta cobertura especial. Fitur 2022 enfocado en Fitur. Así que nos vemos en un momento con el resto del contenido. Pendiente porque hoy tenemos para todos ustedes un contenido especial en esta Fitur 2022.